¿Cómo es que la élite está cada vez más fuerte? ¿Cómo es que las luchas están dando tan pocos resultados? ¿Qué es lo que ocurre con la izquierda? ¿Cómo es que se le meten tantas bocetadas y palizas al pueblo y no hace nada? ¿Qué está pasando? Pues que no se está atacando al capital. Y no se ataca porque la hegemonía ideológica dice que el problema no son los ricos y son los pobres. Nada más lejos de la realidad. Y hasta la propia izquierda lo dice. Los ricos son un peligro y un problema son la única minoría peligrosa son los que crean las guerras, conflictos, y los que imponen el atraso y gobiernos más reaccionarios y coeles en todas las partes del mundo esto no se está diciendo de ahí el fracaso del 15M, chalecos amarillos, movimientos sociales, y la poca fuerza de la izquierda no sirve de casi nada rodear un congreso o bloquearle con una excavadora como hicieron los chalecos amarillos porque eso es atacar estómagos satisfechos al servicio del capital y el capitalista les quita y pone a otros. Por eso como mucho solo consigues mejoras que no son económicas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo efectivo? Muy sencillo. Céntrate en transmitir que el problema son los ricos, porque ese es el problema de donde vienen los demás problemas. Y con mucho menos esfuerzo conseguirás un resultado infinitamente mayor. Así que menos rodea el Congreso y más rodea la mansión de este rico y familia influyente en la política. Menos cortar carreteras y más ir a cortar la vida de este millonario y repartirnos todo su dinero. Menos quemar contenedores y más ir a por estas y aquellas familias millonarias e influyentes. Menos ricos es igual a menos perros mediáticos, menos fake news, menos programas de jefes infiltrados y propaganda burguesa. Por ende menos voto a la derecha, explotación laboral y más libertad. Menos ricos es igual a menos corrupción, fanatismo religioso, ultraderecha y fascismo porque todos ellos son capataces y marionetas de los ricos. Menos ricos es igual a más bienestar. Los ricos no tienen conciencia. Ninguna. Si el mundo quiere vivir tiene que acabar con ellos. Dejar sus mansiones y lujos en ruinas. Hacerles vivir como viven los demás, acabar con ellos. Los medios de producción son tuyos. Tú los has construido, así que tienes que protegerlos y hacerte con ellos. El pueblo tiene que financiar a su propio sindicato o mercenarios. Una buena herramienta, es el Bitcoin, así los ricos serán incapaces de bloquear la financiación contra ellos, aún con las leyes y fuerzas represoras a su servicio. Los ricos tienen poder porque saben organizarse. No son democráticos. Son genocidas. Criminales de guante blanco. Acaba con los ricos. Que no quiere ni uno. Haz llegar este mensaje contra los ricos, y en algún momento se empezarán a materializar ataques contra ellos. Entonces será cuando empieces a ver que los gobernantes están a tu servicio y las cosas mejoran y cambian. Muy deprisa. No quiero alargar más este vídeo. Quería ser explícito. Ya sabes, comparte este vídeo y dale like si te ha gustado. O difunde la idea.